Esto es Pasa Cuando dice Noticias Como Y te contaré las noticias más importantes de esta semana Como el regreso de una sección de Cartoon Network Nuevas series y la finalización de otro Bienvenidos Primero se trata sobre la sección Cartoon Cartoons, o conocida como en Estados Unidos como Friders. Esta sección sacaba pilotos y series de televisión de los años 90. Varias de las series de televisión que salieron de aquí fueron cartoones como Johnny Bravo, Laboratorio de Dexter. También salió de aquí Billy Mandy. Estos fueron los primeros pilotos para llenar la programación de Cartoon Network antes de cambiar todo lo que era Hanna-Barbera. Los traeremos muy pronto porque serán pilotos de diferentes estudios de animación. Que estarán interesados en hacer series para plataformas como HBO Max o directamente para el canal de Cartoon Network. Lo esperaremos demasiado pronto para poder ver estos pilotos y divertirnos de cuáles series podrían ser las más famosas o reemplazables para la nueva generación de Cartoon Network. Robo a uno un nuevo especial. Este sería el tercer especial con colaboración esta vez con Archie. Con anterioridad... anterioridad habían hecho colaboraciones con Star Wars y DC Comics. Para los que posiblemente no sepan o no recuerden este programa de televisión, se emitió a través del canal de Cartoon Network a medianoche. Ahora se emite a través del canal de Warner Channel a las 11 de la noche, los días sábados, donde podrán ver este programa de televisión que hace parodia absolutamente a toda la cultura nerd. En estos sketches aparecen Batman o aparece algún otro personaje de la cultura pop, o se burlan de lo, de lo actual, de lo que está pasando, digamos, en la presidencia de los Estados Unidos y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, nos veremos muy pronto. Sí, tristemente se nos fue la serie de Castlevania Sí, Que se emitía a través de la plataforma de Netflix Esta fue su cuarta y última temporada Su creador dijo que esto se le salía de las manos Porque eso fue decisión ya directa de Netflix Ahora su creador se dedicará a nuevos proyectos Y nuevas animaciones que lo estaremos esperando Con muchas ansias de estos nuevos proyectos Pero bueno, si lo quieren disfrutar Esta última temporada la podrán encontrar a través de la plataforma de Netflix y si quieren conocer un poco más de esta historia, ahí se encuentra la temporada 1, 2 y 3, para que la disfruten. Anteriormente en Pasa cuando se de Noticias Tunes, Recuerda que les había comentado sobre Wish on the Dragon y más o menos de qué se trataba Bueno, esta vez ya tiene fecha de estreno porque se estuvo removiendo muchos meses atrás Y todavía no tenían como fecha exacta por lo de la pandemia, si se iba a estrenar en cines y bueno, los derechos los tenía Sony Pues llegó Papa Netflix y dijo, bueno, yo los compro y los distribuyo a través de mi plataforma Sony dijo, bueno, le damos la oportunidad que usted lo destruya en su plataforma y nosotros lo traeremos a través de China. Personas que vivan en China o estén sea, viendo este si video en español podrán ir a China y ver la película en sí. Ahora sí, la sinopsis eh, ahora sí ya se, se definió y se trata sobre un chico que un día encuentra una tetera mágica que sale un dragón, el cual ustedes ven acá atrás. Bueno, la profundidad de este es que él desea volver a ver a su amiga que ahora pues se ha convertido en el amor de su vida. Y hará todo lo posible por reencontrar. Eso lo podrán ver a través de la plataforma de Netflix este 11 de junio. Recuerden la fecha, 11 de junio. Y espero que la disfruten muchísimo. ¿Qué hora es? Es hora de ver, hora de aventura, Distant Lands. Ese será el tercer episodio. Si ustedes recuerdan en algunas emisiones que pasa cuando se noticias tunes. Que les dejaré acá abajo en la descripción ese episodio Exactamente donde hablé Sobre el primer episodio que se trataba sobre Mimo El segundo episodio trataba sobre la dulce princesa Y la relación con Marceline De cómo ellas dos se conocieron Y cómo fue que ella salvó a un pueblo de cristal Ese episodio se llama The To Again Aquí iremos a Finn y a después de muchos años Se lo encontrarán en el mundo de la muerte Pero en este sitio están bajando algo supremamente extraño Empezarán a investigar de lo que está ocurriendo Y se encontrarán con un viejo enemigo pero si quieren ver el trailer se encuentra acá abajo en la descripción Espero que disfruten estos dos episodios que han salido de Hora Aventura Distant Lands Y este tercer episodio que todavía no tiene fecha de estreno aún Pero se verá a través de la plataforma de HBO Max hey. Bueno, sabemos que Cartoon Network no para Ahora que regresa a Cartoon Cartoons, donde sacarán nuevos pilotos para series de televisión, la luz verde para una nueva serie de Tom y Jerry. Sabemos que hay personas que les encanta Tom y Jerry, pero hay otras que posiblemente de tantas versiones que han visto de Tom y Jerry dicen, no, ya basta, no más. Pero bueno, esto ya es decisión de Warner. También sabemos que están produciendo una nueva temporada de un show que se realiza en Asia del Pacífico, llamada The Lupon. Esta serie que trata sobre una mancha que los personajes crearon que les causa varios problemas. Esta serie, si la quieren ver, se encuentra en Cartoon Network Latinoamérica y la pueden buscar así. O les dejo acá un link directo en la descripción para que vayan y lo vean. Tendrá un crossover con otro personaje también que posiblemente ustedes lo reconozcan porque es un GIF o un sticker de Facebook. Y estarán muy pronto estas nuevas producciones y nuevas temporadas de Cartoon Network. Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad Esto es Pasa cuando sucede Noticias Toms También recuerden seguirnos en todas las redes Que aparecen acá en pantalla Les tengo una lista de reproducción acá De los noticieros anteriores También les comento que sacamos una nueva sección Llamada Mis 5 Recomendados Lo pueden encontrar acá en el canal de YouTube de Lunáticos Dura Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad Esto es Pasa cuando sucede Noticias somos Bye, bye